A ver, aunque los subtítulos en sí no los tengo ahí a hierro, ¿no? suele decirte que está muy guapo, sobre todo en eh, el, el principio A ver, eh, la, la gente de ayer en el Canegro Campeón decía que el DLC era mejor, ¿no? O sea, un poco más miedo Guapísimo, ¿no? Los putos, que los transforme, hermano Son los putos Transformers, loco Lucario, buenas tardes, campeón, ¿cómo estamos? ¿Cómo va este sabadillo con Flow pues la gente está diciendo que los DLC son los que dan más miedo. No sé. Paranoia. Maldito Freddy, tío. El cocodrilo ese, what the fuck. El ayer se... Bueno, no vean la que lió el cabrón. Fantasía, ¿no? De principio. <risa> Super fantasía. Oh. What the fuck? Es un poco furro, ¿eh? Un poco furrillo. Madre mía. Es un poco entre Transformers y furrillo, ¿eh? Puede que ganar alguno, pero en un futuro. Claro, no sé, sea, a lo mejor lo decían de, de broma, ¿no? Porque el Canecro decía que era muy fácil el juego. Llegando todo el final del juego. Y eso, campeón. Yo he, solo he visto. Como. Este es el va a ser el primer Friday Night Freddy que juegue. El primero. Acá recuerdo que chica le vas a coger asco. A.. A chica sí, pero Canecro ya le dio poco, ¿eh? A esta. A esta le dio floquísimo, vamos. Le, le dio duro. El Friday and Freddy Segurity red pero, hostia, a ver qué pasa, ¿no? En verdad yo vi, bueno, leí algo del lore Leí algo del lore Vamos a ver cómo, a ver si os mola también No sé cómo, ¿sabes? A lo mejor no a todo el mundo le mola No digas nada nah, no, no, no, no, no digo nada Pero digo en plan, hostia, ayer el canegro le ha bastante el cabrón Bro, se me ha quedado Buget Está bugged, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? parece que se había quedado super bugged Chapa campeón, muchísimas gracias por ese mega hosting ¿Qué pasó, gachón? ¿Cómo va este sabadillo con Flowa? Me cago en la leche. Creo que apenas eh, llegué a las 3 AM. Hostia, obviamente. Hombre, ¿qué pasa, Chapita, campeón? ¿Cómo estamos, gachón? Muchas gracias de nuevo por ese mega hosting. No soy HDP, ese Lucario enorme, tío. Este juego? ¿No es un bug? ¿En serio? Paranoia, ¿sabes? Era como que se había quedado súper trillado. ¿Y cómo estamos? Aquí estamos ya con el security Break de los juegos. Ha tardado un huevo en instalarse, la verdad. Eh, a veces tarda en cargar. Ha tardado bastante, la verdad. Me he quedado súper rayado. Pero el mecanismo en sí, del juego, me parece gracioso. Lo, lo que pasa es que tienes que ir metido en los robots, ¿no? Eh, de una manera u otra. O sea, eh, eso es la clave, ¿no? Del juego. Voy a ver ahora lo, lo de los subtítulos O sea, de uno. Paranoia, ¿no? Que te puto hable el droide, ¿sabes? ¿Quién dijo eso? ¡Yo lo hice! Y abajo aquí ¿Dónde? ¿Dónde? No veo a ti ¿Qué guapo que se muevan en el espejo del fucking Teddy, no? O sea, ¡ey! ¿Mi estómago? hatch? ¡Ese lugar está reservado para los de cumpleaños y piñatas! Fumada, ¿no? Eh, Dios, Dios, Dios Eh, un momento, o sea No vea El lagazo que ha pegado, ¿no? No puedo pasar Cualquier eh, tecla para que no se eh ¿Scan eh, cuenta, es Eso es para Tendrá muchos no aster, -ex, aster -ex, ¿no? En juego. juego, Los petardazos siempre por? ocurren Literal, en plan Le ha dado como una bajada de frames, ¿no? I'm Supongo que el caneco Greg decía que tenía muchos bugs ayer el gachón Lo dijo, lo dijo el mamonzón huh. Connection error no da un poco como de no, no, cague, hermano. Know, o sea, en plan, el niño es enano, o sea. She es she normal, claro, coño. Es una. indie, ¿sabes? El juego es indie. vamos, así, cuesta muy caro para who, who ser, uh... para ser indie. ¿Quién está buscando tu madre? ¿Qué cagger? de puto bicho, ¿no? O sea, en plan. Mira por la ventana. ¿For the window? ¿Where is the window, bro? Y <coughs> amazing Pero está bien hecho gotcha. O sea, sí Lo que pasa es que también Es como que el, el Canecreto Estaba en plan Diciendo ayer que era demasiado fácil mind. Con una cosa que te dan la... No digo que A mí yo me he spoilado un poco estaba un mayor mayor, Que estaba viendo ayer el canegro A líder Beer. Entonces, Entonces... <ríe> El niño tiene <ríe> como 8, Literal, mi Menos que una mesa It Literal Es súper enano, eh Mira O sea Coge a Fat Watts De Freddy Fat Watts O sea, en plan ¿Qué cojones? Ah Aquí adentro Me tengo que meter de él Fumada, ¿no? Ah, no, para recoger el regalo ¿Eso es un fatwatch? O sea, un reloj Como un smartwatch, ¿no? Un fucking smartwatch What the fuck <risa> I'm sending you an encoded message. Eh... ¿Usa pestaña? Hello, me, coño Me cago en los anuncios Pobre <risa> locario Lo siento, campeón, siempre Tabulador, claro. Es que me he quedado rayado digo, what? ¿Qué coño? Son las misiones, ¿no? Estas son las misiones principales Supongo, ¿no? De una, ¿no? Me cago en la leche Guay, eh, encuentra el botón, y hey, libera a Freddy, pero encuentra el botón D. De... O sea, aquí tiene que haber un botón, o sea, el niño corre de alguna manera. Qué guapo esto, y esto, tío, o sea, no puedo jugar, es el coin ahí, de una. ¿What the fuck? O sea, desde aquí, ¿no? O sea, tengo que hacer algo desde aquí, misiones, ¿no? Aquí, encuentra el botón, de una. Hostia, queda un mapa y todo, tío, y una, eh, una de estas, o sea, cámaras y todo, qué paranoia. Eh, hola Gregory, soy, eh, soy, soy Freddy, Freddy Krugel eh, Te cortará la entrada principal Pero no puedo salir de esta habitación Hay un botón que, que abre el, eh, el armario del mantenimiento Pero han eh, programado para eh, que no lo encuentres Debería estar por aquí O sea, literal, en el armario dices, ¿no? El botón es, es visible y grande ¿Visible y grande? Vale, voy O sea, visible y grande, o sea, la puerta en sí No, o sea, voy a tastearlo a ver O sea, voy a tastearlo a ver ¿Qué, qué, qué narices? Es grande, o sea, grande Como no sea, eh esta papelera, papeleras, no What the fuck is no. Esta mierda O sea, no, tampoco Esto, tampoco Esto, tampoco eh, Aquí, aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale <ríe> Aquí, aquí, aquí eh. Gregory norte, si una fuera? Okay. El Canegro también dijo que era un muy poco intuitivo, ¿no? Realmente. Muchas gracias, Noah, por supuesto, por ese mega hosting. ¿Cómo estamos, campeona? Muy buenas tardes. Te compraste al Alfredo Security Breads. ¿Qué pasó, Jeffrey? Sí, o sea, vamos a darle un try. Eh, supongo que me lo intentará hacer en una semana, ¿eh? De una. Me cago en la leche. Muchas gracias, campeona. Noah, ¿cómo estamos? Ese Jeffrey también poderoso. Y ese Spartan, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo fue por supuesto el viernes? Cinco? Eh, ¿Descansaste algo? Atrás. En la máquina, sí, aquí, claro, pero coño eh, Si eso, eh, a ver, eh, no me digáis Dónde esté hasta que tarde un rato, que seguramente Tarde un huevo, <risas> si me veis agobiado, Sí, de una Tienes que explorar mucho. Sí, bien, tú muy bien, campeona, con las nuevas, eh, bueno, con el nuevo jueguecillo, ¿no? El Freight Freddy eh, Security Bread, este de los juegos, que está bastante worth it. Esto es para guardar, ¿no? Eh, según el Canegro, que lo estuve viendo ayer y digo, wow. Te, te, o sea, llegará un punto en el que no sepamos nadie ¿no? Eh, por, dónde, por dónde voy, ¿no? Realmente. Y me alegra saber, Noah, que estás bien. El juego tiene eh, varios eh, finales y muchos eh, secretos, pero solo he visto eh, un final. ¿Ya lo has visto el final, campeón? Muchas gracias, Jeffrey, por supuesto, por ese mega hosting también, enorme, ¿eh? me cabe la leche. Ey, ese esparta, me alegra saber que has descansado Por lo menos, me cabe la puta, que también después de toda la semana Ya me jodería, y también, ¿no? El final, ahora, eh, que dentro de también podrás llegar a descansar Y también pasar tiempo con tus amigos, macho Eso, ya me jodería, es lo más blessed de Navidad, macho Me alegro, es muy laberíntico Es que es la cosa, ¿no? El Canecro ya decía que O sea, era como poco intuitivo en sí Y era la paranoia que él tenía, ¿no? Realmente, el man, eh, el fucking canecreto. De una, o sea, pero aún así Llegó llegó bastante lejos, ¿eh? O sea, llegó bastante lejos Y la lió bastante, sinceramente, ¿eh? Los 6 points eh, los vas a usar eh, más eh, De lo que tú piensas eh, Sí, o sea, guardaré eh, Cada dos por tres guardaré ahí de una manera u otra eh. Yo todos los finales Ya habéis visto todos los finales Y eso, what the fuck ¿Cómo? En un día ya hay gente que se lo ha hecho entero Vi un vídeo que tenía un final eh, Uno de muchos Ojo, eh, Pero en cuántas horas se lo han hecho Nueve horas por lo menos, ¿no? Ok, pero no me digas nada Me voy a, eh, a por una ensalada Mientras eh, te veo Ahora vuelvo sin problema campeona No, ya me jodería Que aproveche la ensaladita Enorme, eh, y siempre Ojalá yo con vuestra edad eh, Hubiese comido también, macho, ¿eh? 7 horas, o sea, siete horas en verdad en, en un puñado de directo, haciéndolo más o menos que. O sea, yo creo que me lo hago, creo, ¿eh? O sea, aproximadamente. También se sí conmola, eso me gusta y sinceramente lo voy a jugar por vosotros, porque no sé cómo que vuestro lore de, de juego de terror desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Por eso también le voy a dar un, un try más grande. Pero si es el cocodrilo. Tiene muy pocos puntos de guardado y generalmente solo hay uno por zona y eso eh, caga mucho, pero si me matan, no tengo que volver a empezar el juego, ¿no? A mí no me gusta, a mí me encanta que eh, te Lego Ey, pero es eso, o sea, sé que fácil hace ilusión este juego de una y coño, lo, lo jugamos. Vamos a ver cómo va, de momento no me da bugueo ni mucho menos. qué tío? Un, un pollo furro, tío. Ey, un pollo furro. What, what is fu ese, ese es el pibe ese, ¿no? La piba esa extraña, ¿no? El pato. No eso no. <risa> no, pero es la cosa. Realmente es como wow. No sé. Eh, a mí es un juego de miedo, ¿no? Pero también al mismo tiempo será de puzzle, ¿no? O sea, es la cosa graciosa de este juego, supongo yo Aunque es el primer juego también que juego de Friday Night Freddy De Security Breads. Vamos a ver cómo va Si me mola, eh, pues me, me haré los otros Aunque sea, eh, bueno, el que mejor más o menos se vea dentro de game ¿Puedo hacerle algo, tío? O sea, están cerrado aquí, loco Ice Cream, bro Ice Cream eh, O sea, te, tenemos que... O sea, tenemos que... O sea, tenemos que deambular por aquí, ¿no? De una manera u otra, deambulando ¿Qué es, tío? Todos los animatrónicos tienen problemas psicológicos. <risa> ¡Me encanta! O sea, literal, ¿no? todos los animatrónicos tienen problemas psicológicos. Me van a querer matar de una, ¿no? <risa> Me cago en la leche. Esa es la rock chica. Eh, luego está Rock Freddy, Roxanne Wolf, eh, a los, Rocks, o sea, los Roxy y... Eh, eh, Gomeri y Gator. Monty, ¿Qué coño? Ya vuelvo a tener los mismos problemas eh, con la Wiggets. ¿En serio? Y eso, pero con el, con mi comida, dice... Y eso me mata sí a la leche Sobre todo de Monty sí a la leche Monty, ¿sabes? ¿Qué cojones será Monty? Y pobre Nicole No sé qué es lo que pasa A ver si también viene c8 de una son es un poco furro, ¿eh? Esto es muy furro el pibe ese Muy furro, ¿eh? Dios, pega un par de lagazos, ¿eh? Bro, tú estás ahí, man Este es el bueno, ¿no? El estreno eh, ese lo ha causado Eh, Gomery, eh, Gator, ¿en serio? What the fuck A ah, ver qué es lo que ocurre Fotopase en dos segundos eh, Atrónico, ¿qué que eh, Son un poquillo zurros, eh Son un poco zurros, tío Al mostrador de la tienda Debo de ir al mostrador de la tienda ¿Esto qué es, tío? ¿Qué coño? Es que está, es medio loco y es muy destructor el bicho ese, vamos a ver cómo es, o sea Bueno, ¿y esto? Bro, eh, aquí esto es el mostrador de la tienda. O sea, esto Yo no llega ni el niño. Lo es que, lo que habéis dicho, eh, O sea, literal, ocho años tenía el niño, no llega ni el mostrador. Me cago en mi vida, ¿no? Man. Quiero la fucking pistola esa, tío. O sea. Increíble. ¿Qué coño? Y hay.. Eh, 7.095 no, bichos en security break. What the fuck? ¿Tantos hay? ¡Qué fumada, no! ¡Hostia! Eh, Akali-sensei, muy buenas tardes, campeón ¿Cómo estamos? ¿Cómo van, por supuesto, este gran sabadillo Con Flowa? Uh, el Frenon and Freddy Sí, sí que os mola, campeón, por eso digo Vamos a darle un try, lo, lo probamos y tal Y a ver qué tal, ¿no? Eh, la primera, eh, bueno, la, la primera, básicamente La primera vez que juego en mi vida al Frenon and Freddy Eso solo he descubierto Unos pocos, eh, descubrieron más si pudiese jugar sí, Bueno, campeón, con paciencia Realmente, o sea, con paciencia todo eh, Y así irá viendo también cuantito Que te puedas llegar a uh, gradear el PC Lo importante es que lo tienes básicamente en... En Sting, o sea, ya lo tiene. Freddy es normalito, eh, la posha es un HDP. Monty tiene problemas eh, de ira y la zorra, literal. Eh, tiene un problemas de atención. ¿What the fuck is this shit? Prefiero eh, el 2. El 2, yo no lo he jugado, campeón. O sea, si me mola realmente a Kali Sensei, pues jugaré a los otros, ¿no? Eh, para también probar un poco del move que tiene este juego, ¿no? O sea, de dificultad, digo, ¿no? Este es el mejor, eh, pero es eh, solo mi opinión, prefiero los dos. Yo es que no lo, O sea, este es el primero que voy a jugar eh, en todo este tiempo, ¿sabes? Eh, ¿Dónde cojones está el mostrador de esta mierda? O sea. Es que no me, no me he enterado ni media de lo que me estaba diciendo el fucking Teddy Bear este, tío. O sea, literal, ¿eh? No te sabes ni los nombres. Ey. Es como muy estratégico Los otros... Es que es lo que pasa, claro Quiero ver qué narices pasa Porque tiene pinta de ser muy difícil, ¿no? En los otros juegos A lo mejor este muy... Muy fácil en comparación con los otros, ¿no? Puede ser Por lo que ayer escuché de Canegro y tal O sea, entre comillas claro No tengo una linterna, tío O sea, a priori, bro O sea, como narices veo yo el mostrador O sea, aquí debe de estar, ¿no? Eso es un car, tío ¿Qué coño? Te recomiendo eh, subirle el brillo Al brillo ahora Creo que lo tengo al máximo campeón, ¿no? ¿O no? Contraste, o sea... Más o menos mejor, ¿no? Un poco mejor. La linterna eh, sale sal más adelante. Me hace gracia la chiquilla esa. Eh, es muy eh, triste. ¿Cuál campeón, chapat? ¿Cuál campeón? Me cago en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¡Eh, hey, yo! Pío ya, eh, cuando quiera. Ahora, eh, es que claro, no tiene. Bueno, a ver, vale. No tendré nada, ¿no? Abierto. O sea, te dice: encuentra el auto. el, auto, eh, el fotopase. Hemos apagado, el, eh, hemos apagado por el paquete de fiesta eh, Mega Deluxe eh, de Clan Freddy and Freddy Se ha roto en cuanto eh, se ha subido al escenario Hemos pagado eh, para que vengan A nuestras mesas y nos eh, cante feliz cumpleaños What the fuck eh, Se supone que iba a darle a mi hija su tarta Habéis arruinado su día especial, exijo un reposo eh, Man, ¿tú quieres me pingan tu culo? Eh, eso es lo que quiere, ¿no, man? Para la película, películas, la hostia, te lo recomiendo muchísimo. En eh, todas mis expectativas de Spiderman, a ver si me, me pongo a ver, campeón. A Cali Sensei, aunque sea con Nicolas eh, las que me quedan, ¿sabes? Verlas otra vez de nuevo, por lo menos para meterme en el mood. Porque si veo la última me va a pasar como esto, ¿eh? Y lleva sorpresa, y eso, campeón, hostia. Y luego me vi una eh, película de Doraemon, eh, re rano, y eso, ¿cómo que una película de Doraemon? ¿What the fuck? Me acuerdo yo de pequeño, sí que había ese tipo de, de películas. Una que era como en el, en el desierto, otro que era como bíblica, super extraña, era súper extrañísima. ¿Qué coño, tío, o sea, bro, ¿dónde cojones está eso, tío, o sea, ey. ¿qué coño? ¿se juntó? Eh, los hermanos, en serio, no me jodas, qué grande, tío ey ya estoy y esa, esa nueva poderosa el orbísima el fotopase está en la zona, eh, en la otra zona donde acabas de eh, estar, eh. no quiero hacer demasiado, espero así por lo menos ayudo algo, ey, para ver o sea, en la zona donde estaba, o sea, aquí, ¿no? o sea, aquí está el fotopase, en esta mierda voy de una, campeón, y vos yo en esa parte eh, me tardé como una hora ¿En serio? No te, de, eh, no te voy a decir nada eh. Si vas a verlo, disfrútalo Pero el final es bastante triste Hostia, lo Tony Star me cago en mi vida O sea, es que fue, Es jodido Tony Star en verdad le cogí bastante, bastante cariño Realmente le cogí bastante, bastante cariño Claro, hasta que no Ey, ¿puedo subir? Me cago en mi vida Y con quién viste la peli campeón, chapa, por Discord Qué gachón, tío pero no digas nada Dices que no vas a decir spoiler Y dices eso Nada, que coño no, no lo he visto campeones Os lo prometo He visto las dos primeras Sí, más o menos Más o menos me acuerdo de algo No No he dicho exactamente dónde estaba de que, No, hombre A ver, eso está bien A ver, si me veis muy perdido En plan, como pegando palo de ciego De una, eh Dos finales felices Y el otro eh, Me dan ganas de, de, de ¿En serio? ¿De morirme? ¿Y eso? ¿De, de Fire and Freddy? What the fuck? Es para darle una pequeña ayuda. A mí, Marvel, no, eh, me gusta. Eh, no, me, no me ha gustado nunca, la verdad. Solo dije que era triste, eh, y Por acá le Pero si no iba a ti, que gacho. <risas> exacto, exacto, me en la leche. Pero es eso, o sea, eh, yo por ejemplo eh, Marvel me mola, pero DC también me mola muchísimo, campeón Chapat. En plan, tiene, tiene viajes en el tiempo. En plan, tiene multiversos en sí, ¿vale? Van lo tiene. Es cierto que ayer también lo dijiste y digo, hostia, pues tenéis razón. Pero, por lo menos, no están... Ya me entendéis, ¿no? Eh, es que Spiderman, ¿sabes? Está entrelazado con 300 cosas ¿Camiseta? Con el nombre de Monty eh, ¿Qué cojones, tío? ¿Eso, ¿Eso qué son? ¿Para qué coño son esas cosas, tío? ¿Para qué narices son esas cosas, gente? Bro, ¿y eso? Let's eat, en plan, vamos a comer Que creen que no? No puede agacharse el man? No es un pimiento Bro, acabo de ver algo ahí, ¿eh? Fuera de cuña Ah, vale, ala, ¿y eso? ¿Eh? Solo eh, me mola Spiderman y, eh, y, y, y ni siquiera eso, solo me, me gusta la trama y el lore de las peli, eh, las peleas me parecen muy exageradas Que cacho te chapa, ese asteré -E, que no lo he visto yo, esas cosas eh, son eh, coleccionables opcionales Pero qué asteré -E, campeón, en plan, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho realmente, meterse ahí dentro No sé, es que claro, aquí no se ve un pimiento, si vosotros veis algo, yo no veo nada, eh. literal, macho O sea, veo menos uno, O sea, pero menos uno diría yo, cero Bro, eh, where is the shit eh, Man, man, man, eh, where is the shit eh, Extintores, o sea, extintores Algo raro con una chocolatina, un paquete de dorito ahí Una papelera Esto es la recepción, ¿no? O sea Que le robó la chaqueta al man En el suelo, no limpian mucho este sitio, eh Son un poco guarro, eh Niños, son un poco guarro, eh Ah, la caja que ha abierto, es como un coleccionable, pero qué guay O sea, no sé, yo pensé que era en plan Se lo va a poner el, el personaje, ¿no? Increíble Miguel, no, no voy a mentir. Muchísimas gracias eh, a Kaize por ese mega eh, raideazo ¿Cómo estamos? Yeah. Muchísimas gracias, bienvenido ¿Cómo ha ido el directillo? Enorme ¿Y yo ¿Qué tal? Y muchísimas gracias el eh, eh, dr también eh, por ese mega folio bonardo ¿Cómo estamos chavales y chavalas? ¿Cómo eh, va vuestro sabadillo poderoso? ¿Y cómo ha ido? Por supuesto, eh, enorme el directico Me cago en la leche Aquí estamos en el Friday Night Freddy eh, eh, eh, Lo he empezado incluso antes del competitivo Y eh, parece que ahí había algo, man, increíble, macho no digo que la última sea exagerada, eh, digo que casi todo, eh, todo Marvel tiene las pelis muy exageradas. A veces sí, es muy. Ya me entendéis, fut futurista, ¿no? En sí, pero son superhéroes que a lo mejor, yo qué sé, la mitad de ellos son como superhéroes hechos por. Bueno, son superhéroes gracias a otro tipo de cosas, no cualidades especiales, ¿no? Me cago en la puta. Literal. Ey, otro, otro case aquí. Y muchísimas gracias por ese raidazo de nuevo. O sea, de una, me cago en mi vida. Bienvenido. Como hay el directillo. Ey, el fotopase. Oh shit. Let's go. Ya podemos abrirle la puerta al man. ¿eh? Bienvenido grande servidor tío. Ey, verdad, mola o sea el juego en sí se ve bonito. O sea, vosotros lo veis muy oscuro, lo veis muy claro, Como veis el frame and Freddy de la muerte, chavales? Ya te iba a escribirla lo que les decía, que cacho, es que claro, ya más o menos me intuyo, ¿sabes? Por los eh, chats, eh, que es de esa manera. Que coño, tío, suena en algo, eh Yo tampoco, eh, o sea Soy muy fan de Marvel, a mí me gusta DC Me mola DC, la verdad, Marvel también me gusta Pero es eso, o sea, tiene sus cosillas Porque básicamente también son como películas muy enfocadas Los entrenamientos, ¿no? De una manera u otra, siempre Me la mente que ha he hecho este libro tío. Me alegra saber que os mola el jueguecillo La verdad, o sea, yo por eso lo, lo, lo traigo De una, porque eh, si os mola a vosotros eh, Por supuesto que lo jugaremos se ve bien del tiro a un campeón en ese lugar y más, le agradezco que me lo digáis que es una paranoia. Muchas veces digo, y a lo mejor lo ven ellos como lordos, ¿sabes? De hecho, solo eh, me vi Black Panther y Spiderman por los amigos. Pero eh, esta peli es joyita. Claro, la, supongo que será una de las la últimas. Bueno, entre comillas. <risa> <risa> entre comillas. te la salida principal a través de los túneles del servicio. Es el camino más seguro. Okay, ok, bro. But you better vale, be pero careful eso es. Eh, so okay. creo una plaza, tío. Y me re. LOL. ¿Cómo usar eh, a Freddy? ¿Vale? WASD. Lo mismo de siempre, ¿no? Eh, para entrar y salir, ¿no? Los bots no pueden encontrar a Gregory cuando esté controlando a Freddy. O sea, yo me voy a tener que esconder en el early game, en el bicho, ¿no? De una. Ok, let's go. Es un, un poco. ¿Y yo, cómo cabe ahí el niño, gente? O sea. Realmente, ¿cómo cojones cabe ahí el niño, tío? Sí, a la madre que me parió, bro. Hermano. Paranoia, ¿eh? Me cago en él eh, no. Ok, Google Y eso, campeón eh, Ve al vestíbulo eh, central de Pizza Pledge. Eh, Pizza Place ¿no es donde yo coño estaba yo antes? Eh, ¿Puede ser esta mierda? O sea, puede ser Pizza Plen, ¿no? O sea, bro, ¿cómo cojones bajo yo? dios, ahí, Es imposible, man Es imposible, ¿no? Es imposible que el bicho este enorme salga, ¿no? Dijiste, ok, bro, y es activo. Me cago en la leche en serio, hostia, la puta madre que me parió eh, Maldito Google, eh Sí, pero eh, tiene un límite de, de batería Y lo tienes que ir recargando una vez eh, Se le acaba la batería O oh, podrás volver a usarlo hasta la siguiente oh, Hostia, hasta la siguiente hora Wow, Me cago en mi vida, vale, pues voy rápido A lo de Pizza Hut, de eso Me cago en mi vida sí. eh, Por aquí, por los túneles No De hecho ¿Qué tal campeón? ¿Qué tal, campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Ya tengo la merienda, que aproveche campeona ¿no? Me queda la leche, enormísima ¿Cómo estamos? ¿El XD de R? ¿Cómo estamos campeón? ¿Cómo lo pasasteis también Por supuesto Con el hacke enormísimo Y muchas gracias de nuevo por ese mega raidazo Enorme, ¿a qué estuvisteis jugando, campeón? ¿Eh, ¿Where is the place, man? Y que aproveche la merienda también campeona ¿no? Muchas gracias por acompañarme en otro juego nuevo no, Por supuesto también, eh, lo agradezco de corazón eh, Es muy de vuestro olores eh, La verdad yo nunca juego Básicamente a un juego que sea de terror Ni mucho menos, a no ser que sea un shooter como Resident y o cosillas así Se me dan un poco mal, no pero este parece otra ¿Qué es eso tío? Uh. uh. O sea, bajada de FPS que, que te cagan, ¿no? O sea, un poquillo ahí, ¿no? Como siempre, mi hermano me, me quita la ensalada, que gacho, me encanta ese animal, tío. No, pero bueno, también coméis muy saludable, campeón. Campeón, ahí, eh, campeón, me cago la leche, está rica, eh. ¿qué quieres que hagas? Que gacho, pero es eso, o sea, sí, yo con vuestra estrada ojalá hubiese comido ensalada, macho. ¿Qué oh, coño, bro? O sea, ¿qué era eso? En el vestíbulo, antes de medianoche O sea, tengo que ir antes de medianoche Noto que está roto ¿Está bien? ¿cuál? Dime campeón, eh, Chapa, Mi hermana me quitó el pollo Qué gacho está Kali tanto Tanto el vos, o como Anoa, o Como tu hermana Kali Sensei a ti Qué ¿eh? ¿Qué te ha pasado campeón, chapa? ¿Qué problema tiene? Se puede solucionar seguro Estoy seguro eh, Entra en la eh, estación de primeros auxilios eh, Ok, bro, aquí dejo al man, ¿no? Me de una la parte en la que estoy de las OU eh, me da cague y eso, a ver, en verdad supongo, si le puedes subir el brillo de puta madre, campeón chapa, ¿eh? ¿Qué hago? De una vez, puedes puede asimilarlo, como ya me entendéis, ¿no? En plan, puedes ver incluso un gameplay, aunque te hagas spoiler, pero por lo menos, yo qué o sé. Sea, para ir a lo seguro y rápido, ¿no? Haz lo que yo hago, o lo que hago yo, a ver, ¿eh? <risa> Corre y mirar la pantalla, ¿no? O sea, de una speedrun, campeón chapa, le vas a tener que meter speedrun, macho. Now parts and services have you on reduced What? power. What? They said as a safety. Me mirando un poco patrañas, eh. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like fifteen minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything. Qué coño, tío, es al ¿no? niño esa cola por ahí, ¿no? Tío, es que los sonidos de los zombis parecen cucarachas. <risa> <risa> vale, el volumen entonces. <risa> el susto eh, te lo llevas igual, pero eh, por lo menos eh, lo amortiguas un poco el cerey. Se escucha. Como cuando me olvidas de hacer de eso, ¿no? Oh, el, el gacho ayer, tío. En el Mind, tío, tío el juego es en la polla, ¿eh? No he dicho nada, te mantendré a salvo, well, eh. Go. Déjanos ir. Ok, let's go. Bro, ¿puedo partirlo y tal? Uh, I can understand you, bro. Uh, vale, voy a mirar la mierda de esta, tío. O sea, esto va a ser la clave, ¿no? Eh, queja de cliente. Hemos, eh, hemos pagado por el paquete de fiesta. Eso, ¿qué coño es, tío? Libera a Freddy. Eh, eh, usa el fotopase para liberar a Freddy, ¿ok? Fotopase, tío, o sea, fotopase, man Where is the fo fotopase, man ¿Where, where is that Por aquí, o sea, literal No hay otra cosa, ¿no? Es full MP, man, full MP Bueno, solo vino a esconder al niño, ¿no? No, se me puso un anuncio Perdonarme, campeona no últimamente también Tuviste un poco, eh, bueno, mamonzón Por decirlo de alguna manera ¿Cómo eh, ¿qué es? ¿Qué? ¿Uno de, de tres anuncios? ¿What the fuck? Eso, eso me parece una paranoia terrible. No sé cómo últimamente está yendo tan eh, low a la hora de poner eh, tantos anuncios. No lo entiendo. Incluso yo hago así nerfeando a los campeones, lo prometo, ¿eh? ¿Tú quieres mi pinga en tu culo gacho este tío Estoy pensando en suscribirme Ese Lucario se agradece siempre, campeón Ya sabéis que we? es una de las cosas que hacéis De forma voluntaria Y también porque queréis, ¿no? Es como una manera altruista de ayudar siempre a los canales Y por supuesto y hace que podamos seguir creciendo Siempre se agradece, ya me jodería Pero es algo totalmente opcional y que nunca, por supuesto Presionamos Rocky a nada a nadie, ¿no? No lo tú quieres mi pinga en tu a culo a Tú quieres, tú quieres, tú dices Madre mía, malditos pibe Just do it Malditos pibe con el pelo de Pikachu, tío O sea, sí, tienen el puto pelo de Pikachu, es eh, fuera de coña, eh O sea, literalmente como un puto Pikachu, tío O sea, literalmente, yo, yo los vi los otros días Digo, pero uno parece el, el Pikachu, batería baja El Pikachu es unito eh, Y el otro, básicamente, parece el Pikachu normal, ¿no? Parecen aquí, aquí Temptation con las eh, rastas más grandes que en Big Bang. Será, seré <risa> cachones. Pero qué guapo, en plan, eso mola. Eh, y encima que es el de la OU nuevo, ¿no? En plan, o sea, en la caña. No, mola. Parten eh, Pokémon, tío. Eh, un Pikachu y el otro de Blasto. Y es que es súper extraño, lo prometo. Con esas, eh, no, aparte de las rastas, la forma que tienen, tío. Podría ser peor, eh, podría ser Blazer, No, Pero es muy, muy extraño. Yo, como corre, ¿no? Manín, no vea, ¿no? O sea, recárgate, man. Bro, no veas ¿no? Uh, oh, una mierda hecha para guardar De una, gente Me cago en mi vida Vaya locura, ¿no? <risa> Cucarrocha quiesofrénica Un eh, o sea, láser, ¿eh? Y Jordi eh, volaba Hola, ¿qué tal, bro? Es de paneo, ¿no? El man es de paneo, gente El man es de paneo, ¿no? El Freddy Es Chico Chia. Maybe I podría her con algo eh, te dice, haz ah, ruido eh, para distraerle eh, Pulsa E eh, para derribar objetos y distraer a los bots eh, No dejes que te descubran, man eh, Voy a morir la primera vez que muero, ¿no? ¿Qué coño tiro, man? No, no voy, ¿eh? ¿ok? Vale, papá, eh, tengo dos problemas Y eso, campeón, chapa Qué gacho, ¿eh? Eh, te dice sigilo, ¿no? Eh, control. Porque si te agachas el los lo tendrás más difícil para encontrarte. Ok, o sea, rojo es que estoy jodido, ¿no? This area is Campeandilla. Campeadilla, man. Campeadilla. Be careful. Campeadilla. No tengo nada ninguna arma Es decir, eh, tengo que hacerme una puta mansión terrorífica full De sigilo <risa> Pero a ver, se puede, ¿no? En sí Si, si te deja eh, mantener sigilo De puta madre O sea, como no puedas llegar a mantener sigilo eh, Vas hasta jodido O sea, espero que no se entrelacen eh, Muchos zombies eh, en esa fucking mansión Qué guapo en verdad Una misión así, flipa ¿eh? O sea, qué guapada Ey, bro, ¿y eso? Aquí ponía, ¿eh? Ah, de puta madre Usa el machete Ay, es verdad Tiene que haber armas, eh, o sea, cuerpo a cuerpo, ¿no? En, en el de la Juhu, o... Eso igual eh. Ah, eh <ríe> X elevado a 2 eh, por la él. O sea, eh, al eh, cuarteto partido por un medio resultado de muerte instantánea. No creo, ¿no? O sea, que te maten instantáneamente ni de coña. O sea, intenta ir a, a hierro. Bro, el pibe ese, ¿eh, bro? ¿Eso qué es, tío? Ese no es el de Donkey Kong, tío. Ese no es el de Donkey Kong, man. El de Donkey Kong Country. mamá mamá mamá Corre. ¿Tú quieres mi pica en tu culo? Eh, <ríe> Me tengo que ir corriendo, gente, y no tengo esta mina, bro. Aquí hay un niño perdido. Ja, tu madre. Me tengo que ir corriendo, gente, voy, voy a voy sprintar poco. Está vez printar poco. Ahí. Ahí está esa, eh. Y ahora boom. Y ahora boom. Vamos a darle. Que cojo. Guau, wow, bajada de FPS, gente, eh. Madre mía. Vale. De hecho, creo que ya no has encontrado nada en la oficina de seguridad, aquí no deberían eh, pasarte nada Tampoco están diseñadas para mantener eh, eh, a nuestro personal de seguridad eh, altamente cualificado Ok, del tiro, o sea, aquí estamos safe Muchas gracias campeón Sandro por ese mega hosting ¿Cómo estamos? ¿Cómo va por supuesto este sábado con Flowa? ¿Cómo fue la mañanita? ¿Qué? Aquí estamos, el bueno, el Final Freddy Security Breach, que sé que os mola Es verdad, es fácil hacerse los sigilos, si no, si no te oyen realmente y no tienes que matarlo Sam, ¿Sí? eh, Montgomery eh, Gator, prepárate para correr, ah, de una, eh Papá, ya veo o sea, el primer Final Freddy, campeón usando lo como estamos, gachón Pero a veces eh, te obligan a usar armas eh, y no tengo balas, pero no tienes de cuerpo a cuerpo eh, conectas está el, el sistema de seguridad Mira por la ventana, ¿de dónde acabas de entrar? Por la ventana, ok eh, ¿Tú quieres me pingan tu culo? Eh, este es el de Donkey Kong, gente. El de Donkey Kong Country. <risa> de una, man. Eh, no sé qué es lo que debía hacer, pero... Ah, cameras. vale, activar las cámaras, ¿no? Check the map on your sí, está bastante caro, campeón, te lo prometo, Sandro. O sea, yo eh, por una eh, mega eh, oferta Choyómetro de la muerte he tenido eh, suerte, en cierto modo. También, y con un buto de... Eh, vale, de descuento. Bueno, de descuento. Un bonus. ¿Qué coño? Un bonus ha salido más barato aún el puto juego Esperamos a ver cuánto dura también Si tiene 7 horas, eh, va a estar como muy, muy poco, ¿no? Porque están en descuento, claro, es eso Esperamos que realmente Supongo yo que también, eh, coño, tienen que hacer Lo de las de estas, lo diré Si sí, abro ellos, todo, todo lagueado, ¿no? Ese bicho tiene también una pata de, de cocodrilo, ¿no? Cojones ¿Cuándo es el evento de Sud? Eh, a las 6 campeona No Expensive Pero eh, yo eh, Me lo compré eh. Y no eh, Claro No estaba en, en el descuento Es la cosa Encuentra aquí Encuentra aquí ¿Pero qué? Encuentra el qué, man No me ha dado tiempo Pero por lo menos guardo Increíble aunque suena por ahí algo, tío O sea, sé que al pato ese furro le gusta la pizza O sea, por el canecreto, ¿no? O sea, lo, lo, lo sé, lo sé que es en plan Al canecreto es de ese palo, ¿no? Muchísimas gracias, campeona, no Me cago en la leche por esa megaseud Enorme de tres mesazos y por todo el tiempo que lleváis aquí Tanto tú como tu hermano, es ¿eh? increíble Enormísimo Me cago en la leche Yo Y claro, después de dos semanas, que también es jodido Todo lo que estamos esperando Pa' el Dramón Hey, let's go <risa> Pa' el dragón Ultra D. evoluciona, eh Y... Hey, el, el te lo resumo así nomás Una nueva salvaje Let's go, hey, el Envigio World Mil millones de gracias, campeona, por esa Mega Suit. Enorme, eh, se agradece ja, ja, ja, ja. siempre, ¿no? Por todo lo que hacéis siempre. Eh, y, por supuesto, por apoyar todos los juegos que traemos al canal y todo lo que hacéis siempre, ¿no? Estáis eh, atrás de cada directo. Eh, por supuesto, también estáis en el Discord. Eh, cada vez que os pasa algo también, eh, confiáis, ¿no? Lo contáis. Eso es lo importante, ¿no? Realmente. Y siempre estáis a diario dando un cariño y un apoyo increíble. Mil millones de gracias siempre por todo lo que hacéis, chavales y chavalas. Es algo para mí bastante mágico. Y, por supuesto, estamos aquí gracias a vosotros siempre a diario. Ya me jodería. Hey. De una. Y por supuesto también trayendo juegos que. O sea, que sean del palo de cosmole, ¿no? O sea, realmente. Piñata de. Bro, y aquí hay avión más, ¿no? En plan, ¿eh? aquí hay un man, gente, aquí. Aquí hay un man, ¿no? Un ortopédico de estos. O sea, literal, ¿no? En plan. Uf, uf. Estina azul, ¿verdad? O sea, estoy jodido si hago más el tonto. Pero seguramente hay algún tipo de aster-ex por aquí, ¿eh? O sea, de los regalitos de los juegos. Estará comiendo mierda, ¿no? Sí, vale. Está comiendo mierda el bicho ese. ¡Ya nos vemos! Me, me piqué, o sea Iniciando <s> el <Fragen> protocolo nocturno, o sea Me voy a quedar aquí encerrado con los bichos, ¿no? Y yo ¡Déjame salir! No, no. <ríe> <y> <y> Literal Qué lástima, Gregorio eh? He perdido tu oportunidad Pero todavía hay esperanza ¿Podrías escapar cuando las puertas de seguridad vuelvan a abrirse a las 6 de la mañana? Hasta entonces, sigue moviéndote eh? Intenta no llamar la atención Si hay otra salida, te ayudaré a encontrarla Te lo prometo Increíble Increíble, what the fuck, tío? Eh, Adelien, y Lion, y muchísimas gracias por ese mega follow, Bernardo. Espero que disfrutes del directo campeón y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Giomo en Twitch. Bienvenido, Ipana. Oh, ¿Cómo estamos? Wow, oh, va a entrar entrada gratis del tirón. ¿Y cómo va este sabadillo con Flowa? Bienvenido, grande serio, poderoso. Enorme. Y... Let's go to the mission, ¿no? Te dice, libera a Freddy, ¿no? Eso ya está. Realmente, finalmente. O sea, tengo las cámaras. Ey, por qué me enfoca aquí, bro? Que cojas el imán y luego eh, y luego guarde. Pero ¿dónde estaba, campeón? O sea. ¿Dónde estaba lo de guardar aquí? En eh, lo, del, lo del Freddy, ¿no? Pero dónde estaba, campeón, en lo de guardar. Papá, ponte. Eh, truquito, eh, digo, patata. ¿Te imaginas, campeón? O sea, no, no creo que haya truco. ¿Te imaginas que ya hayan sacado truco o algo? Sería una locura, ¿eh? Por aquí puedo guardar, entonces, o sea, otra vez para atrás O sea, de una No, no puedo Que está atrás mía cuando me reaparezco O sea, en mi respawn, entonces allí Vale, pues voy a intentarlo ¿Sabes? Si no me... Por ahí no, por el otro lado, por la derecha, ¿no? A ver si no me ve, tío, o sea, lo importante es Joder, ya me ha visto, tío, o sea No tiene sentido, no y si te miro vas más lento, eh. O sea, por curiosidad. Por curiosidad, man, eh. ¿Por dónde reapareces? O sea, por la derecha, por la izquierda, ¿no, campeón? Tengo que ir restableciendo, eh. ¿Todos los sub tienen el Minecraft comprado? Creo que no, Nicole. Creo que no. No todos. Vale, pillo esto. Creo. Espero que me deje. Si no eh, puedo hacer a lo largo de esta semana, ya me entiendes. En plan, irlo... Hablando Perdón, me he quejado trillado porque no quiero que me mate el bicho Esto otra vez, el furro esto. Me cago en mi vida ¡Furrillo! Hermano, esto me ralentiza un huevo, tío Déjame en paz muñeco Puto robot, tío, de mierda Vale, me voy a la izquierda de una, eh Madre mía ¿Me puedo montar en la moto esa, más me, me, me cago en mi puta madre <ríe> O sea, no viene el man eh, vale, voy a restablecer esta mina. Veo por dónde va. Vale, me da tiempo todavía. Me da tiempo. O sea, mientras que no me va ese bicho que me quita bastante time eh, de reacción, jodidamente perfecto. Metemos por aquí. Metemos por aquí. Ya más o menos me sé el recorrido. Aquí para no cagarla. ¿Cómo? Si no me has visto, ¿y yo? ¿Qué pasa aquí, tío? No, gracias. ¡Supapinga! Bro, aquí pone algo, tío, ¿eh? no sé qué. Escóndete, man. Si me escondo me va a ver igualmente, ¿no? Me cago en mi vida. Esconderías ahí abajo, tío. Mira la parte del mostrador. Atrás de la parte del mostrador. Vale, pues voy a baitarlo otra vez, campeón. Le digo al bicho. Pues no me da tiempo, voy a baitarlo por aquí. Hermano me ha pillado. Madre mía, qué calamidad, tío Qué puta calamidad, man, eh O sea, literal, la primera vez te puede llegar a asustar Si no lo ves, pero, tío Qué malo que juego, qué, qué mal el juego en esta mierda O sea, literal Qué putada tan grande Papi, si ¿sí puedes después, mira mi personaje del string avatar Qué campeón <risa> Tiene un bigotito y una capita, ¿no? Qué asco, la gallina La gallina es una pesadilla, campeón de Zary muy difícil No es difícil si no te ve, campeón Por eso te dije que eh, ibas a coger asco Pero es ese muñeco solo realmente, ¿sabes? En plan, es retrasado el puto... Es que es un furro gallina Literal Maldito furro gallina A ver, lo importante es que no te vea Pero claro, si te ve el puto robote este Wally este defectuoso Estoy jodido A ver si no me ve, tío O sea, si no me ve de puta madre No me ve, ¿no? De puta madre de puta madre, ya está Ya estaría eso he O sea, tranquilito De chill Por aquí andando Viendo el paisaje Viendo todo Y ya está O sea, de puta madre A no ser que ahora venga el bicho ese Porque me vea un eh, robocito de estos feos Que no creo, la verdad A mí me gusta el otro juego de Frenin' Freddy, Freddy ¿Cuál campeón de todos ellos? Que, creo que hay cinco, ¿no? O sea, y este es esto. Solo te TV si estás eh, En su vista eh, de Nintendo Vale O sea, literal a, que, que me joda a mí el bicho ese, claro que puedes joder, eh. Es que claro, si te ves de la linterna, ya el otro bicho viene. Hay nueve. No me... Lol. Nueve ¿No juegos, madre mía. Me he perdido, gente. Ahora era aquí a. No, aquí no. Aquí a la izquierda, eh. Lo busco. Guau, wow, nuevo no, juego de tela, eh. O sea, pero telísima, diría yo. ¿Cómo? ¡No! No, no, no, no, no, no, no, no, no, tío. Menos mal, menos mal, menos mal. Uf. Vale. Eh. Increíble. Menos mal que no me ha visto, tío. Más Algunos trolls y los de ese como que trolls. Ahí cuatro trolls troll de Final Freddy. Esconderte, eso era en el fotomadatón, ¿no? Matón Andrews de los cojones, tío. Increíble. Espero que no me vea el mamón este, tío. Nunca me ve. Como also me ve ahora. Madre mía. No. <susurra> gente, casi la cago, eh. Casi, casi tiro todo el Ah, verdad, ya que estoy aquí y no me había bicho ese. y aprovechaba vamos. O sea, pero de una aprovecho ya, ¿no? Ya me jodería. Hijo de fruta. Peluche de glan eh, chica. Me cago en tu madre, Glan chica. ¡Mamá huevo! Que me está. Me está fastidiando el bicho ese. Aquí había otro, ¿no? ¿no? No, no, no. No, vale. Aquí, nada. En el escritorio, ¿no? Detrás del escritorio. Vale. ¿Ok? Se ha comido mi pase. Prueba. Eh... Prueba, ese horrible, imán. Que te encontraste ¿cómo? Ah, vale. Eh, mapa can de la oficina, mensajes. Mapas can, misiones. Te dice explícate a la máquina. Mejora, ¿vale? Espera ahí. ¿Ok? Espero aquí usar el imán ah, para eso era, bro wow, diablos aquí está ya como enseñando a los niños a hackear un banco para robarle uno que no es da susto, pero a mí es muy divertido Juan de claro, que todos tienen las mecánicas a no, yo es que los otros a lo mejor se me darían peor, campeón, a pesar y te lo prometo no entiendo nada, eh, pero lo veo por vos Grande es el auta. Yo, la verdad, es el primer Friday Nightmare que juego. Y es como un juego de miedo, básicamente, pero de puzzle. Al mismo tiempo, un poquito de run ahí, eh, de una. Y tiene ese tipo de screen. Y la verdad es que es un niño que está metido y como en una pizzería. Bueno, en un centro comercial robótico. Y estos robots son como serial killers que se quedan con las almas de los niños en sí. del Bueno, del principio de, del juego, ¿no? Ahora, Daycare... Eh, a lo mejor, de eh, lo mejor, eh, la mejor zona del juego. Eh, hasta dónde he llegado. Esta, me la apunto para eh, poder probarlo. Ahora, eh, ten cuidado. De uno, o sea, ahora me tengo que ir al sitio de que que de los huevos, ¿no? Vale, voy para allá. O sea, pero claro, aquí no hay nada para guardar, ¿no? eso, eso es la putada, que no tengo nada para guardar. Vamos a ver si no me pilla, tío. Uh, oh, increíble, ¿eh? Si te mata, tienes que volver a hacer el puzzle, literal. Qué coñazo. Esperemos que no. Chica, por aquí no hay. Al Dale Care, este de los huevos Eso estaba, eso estaba, eso estaba Me ha visto, tío Me ha visto, hermano No se lo cree ni eh, No se lo cree ni es, tío Dale Care, cuando... eso es, ¿no? Esto de aquí, tío Venga Joder Hija de puta, ¿eh? Madre mía, bro Bro, ¿y aquí ya qué pasa? de donde me salga del pito? Que, tío, aquí no hay... Joder ¿Eso es para guardar? Del tirón, hermano Hostia, se me buguea cuando voy a guardar, ¿no? Hijo de puta Qué hija de puta, tío Sí, espero que me deje guardar, tío. Gente. ¡Oh! ¡Oh! Cuello roto. Hermano, sí que me vas a pillar. Tu madre te está buscando, me dice. ¿Será? Me quedo la leche. O sea, eh, Me sé la historia. Es eh, más, eh, Me paso un resumen de la historia completa. No campeón, si sí, lo vi ya, o sea, literal Pero es eso, es el primer juego que juego de frenando Freddy Joder, ¿cómo me carga el... Mi y eso, campeón, refresca ¡Damn, es Increíble, Sarai Este juego, es, eh, o sea, soy malísimo en este tipo de juego Ya lo sabéis, y además. no tengo ningún tipo de virtud <risa> Ya por fin, menos mal Campeón de Zari, pero está guapo Lo único de claro, mirad ahí como tenido, ¿no? Básicamente que darle, ¿no? O sea, joder y mira del hombre ese, la del lobo eh, Que es como un mexicano, eh, el chaval ese Que hizo como un resumen, porque lo estaba viendo El canecreto, bro, no está el bicho aquí Wow, bugueé el juego, gente, me he pasado el juego, gente, wow Me he pasado los juegos bugueándolo, gente <risa> Increíble potra, eh Efe eh, Ya, ese fue el neum No lo pilla hasta ayer, campeón, no lo pilló Draco Da igual, porque... Eh, menos mal que hemos guardado campeón campeón, Olivo, es eh, que madre mía <risas> Madre mía Me cago en la leche, pero por aquí he visto yo un regalo de esos para mí, eh Creo yo, eh Qué putada, campeón, pues está bastante guapo, en verdad eh, Lo malo que es eso, son 9 euros Ve por los portados al lado del punto del guardado Pero por aquí no había algo, campeón, aquí había... Vi un regalo, ¿no? Algo así todo tiene la puta cara de Freddy este, tío, o sea Man, eh, bro, yo vi aquí algo no sé dónde. Menos mal que esos robots eh, que limpian el suelo no me ven. O sea, ya me entendéis, ¿no? Aquí, aquí, aquí, aquí. En 30 minutos, el juego misterioso que, eh, que me tocará. Eh, no sé qué tocará ahora mismo, pero supongo que estará guapo realmente. Había una eh, bolsa aquí, ¿no? nada ah, en este, en este. Camisetas de... Eh, con, bueno, con el nombre de Freddy, de una. O sea, tres cosas aquí ya sería ridículo, ¿no? Mm, interesting about that shit. Eh, eh, vale. ¿Quién quiere caramelo? Yo no, la verdad O sea, yo no quiero caramelo. Gracias, gracias, mujer, gracias eh, Animatrónica, gracias A ver, por lo del guardado O sea, por aquí no has dicho ¿Te imaginas que sale el... Sale otra vez un hábito no, y me descojonaría Pero es la puta, campeón Eso es lo malo que tienen los juegos de en gratis Que dan ahora en Navidad Que tenéis... Mm. Nada, ahora O sea, a las seis ya se os ha inspirado O sea, lo tenéis que pillar en el día En el día Creo que no puedo llegar hasta donde estás eh, Busca una insignia encuentro una mesa el, eh, De oficina ¿La guardería? Es esto la guardería, bro ¿Qué bicho habrá aquí, hermano? ¿Qué bicho habrá aquí, gente? ¿Qué bicho habrá aquí, furrillo? Una impresora, nos hacemos un par de. Nos hacemos una impresión 3D del culo. <risa> me cago en mi vida. Por ahí me tengo que tirar. Madre mía, bro. Qué mal rollo, ¿no? ¿Puedo abrirla? No, no. Aquí habrá algún tipo de aster egg, ¿no? En plan, algo tiene que haber debajo de las mesas algo, ¿no? Nada, o sea, nada para robar. Qué mal rollo, tío, el Don Patch es ahí, loco. Se llama Sunny Drop. Eh, LOL, pero Sunny es eh, mal escrito, ¿eh? <risa> mal escrito de una, eh. Malito juego, aquí habrá algo, tío. Nada, tío. O sea. Aquí habrá un bicho abajo, ¿no? Lo veo. O no. Hostia, qué fumada, ¿no? ¡Hostia, hostia! ¡Eh, la bola truco! ¡Lol! ¿Eso qué es, tío? Qué mal rollo, ¿no? Hola, eh, no, amiguito, ¿eh? Mal rollo, tío El ser después de las drogas, gente, ¿eh? O sea, finalmente, eh Finalmente oh. No lo encuentro, no pasa nada, campeón de Zari. Después, si queréis, veo el Tier. Y seguro que te suena uno. Un sol es... y una de es... luna, Quiere es... Quieres ser, mi amigo, pero este daría mucho miedo, ¿no, campeón de Mira cómo va, ¿no? Parece que está un poco doblado. Bro, ¿me puede dejar de abrazar, tío? Te fue en el culo, bicho, raro, tío. Fumada, bro, de bicho, eh. ¿No te la miedo ese? Eh? Bueno, a ver, miedo. Me he implantado un poco de gringue El mamón, ¿sabes? Qué fumada, tío. La madre que me parió. Papá, ¿eh? ¿cómo va lo del server Minecraft? Eh, lo del server Minecraft, lo malo que ahora mismo Nicole tenía un problema en la, en la white lead, lo que acaba de decir. Y con, el, con un, un mod Con un mod es el único problema que da. Mira, te da abrazo, cabrón ¿Has visto a veces a el abrazo que me ha dado? Como me da un abrazo el bicho ese, ya ¿eh? se caga el bulle con ti, vah. Me vida. Coge la interna y la. Eh, la tarjeta en la en cabeza de Freddy en los mostradores ¿eh? de la sala. Mira, va voy para va, va afuera, vale. <risa> Pero antes mira el, el entorno. Vale, o sea, veo por aquí. Y busca generadores. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues a necesitar. Ok, A ver. Fumada, tío. O sea, esta parte de Freddy en Freddy me parece como una fumada mental. O sea, en me parece muy fumada, tío. ¿Qué cojones, tío? Ese muñeco es como una eh, convención eh, una convención nota con un cartel de abra. de gratis, eh. No tienes que abrazar, nunca. Nunca abracen, gente. Nunca abracen. Bro, este es. Esto hace mucho ruido. ¡Oh! Generadores, vale, esos, eso, es, eso es, tengo que ir a eso. Es gilipollas, gente. Gilipollas, final Mets. Madre mía. Con la música esta tan extraña furry, Eh, eh hola. Vale, generadores. ¡Furro! Vale, generadores por aquí, o sea... Eh, por aquí he venido yo, ¿no? Sí Eh. Vaya fumada O sea, vamos, vamos a ver, vamos a ver por dónde me meto yo O sea, literal, por aquí no cabe, ¿no? El personaje, pero aquí, no, ¿no? Vale, voy a, pillar, voy a intentar pillar ese Si sí, al muñeco ese extraño está ahí, compadre Qué mal rollo yo el bicho ese Es un poco... Ya me entendéis, ¿no? Vale, una vez, eh, mire... Doctor, los sueños eh, no son eh, tan confusos. Los sueños. <ríe> Seréis Vale, una vez eh, mire el entorno y te familiarices con, eh, con ya Puedes ir a guardar, coger la internet y la tarjeta. O sea, pero espérate, campeón. No tengo que ir a los eh, A los de estos, a los motores. O no puedo hacer nada ahora mismo con los motores. Claro, que no sé qué narices puedo llegar a hacerle. Porque como que el ruido. Tengo que ir a buscar el ruido. Por aquí paso, tío. Mal rollo, tío. Vale, a ver. Podré ir a ese. Suena ahí, ¿no? O sea. Paranoia, bro Madre mía, el puto juego Ve aquí, aquí, el tirón, ¿qué hago? Nada, todavía nada, vale, vale, vale, entiendo Me voy, voy a pillar entonces eso En el mostrador, aquí, gente Vale, vale, vale No, no, no, no, no, man, déjame en paz Aquí, en la cabeza, ¿no? insignias de seguridad. La insignia de seguridad permite el acceso a través de las puertas de seguridad numeradas. El nivel de seguridad que el jugador ha alcanzado se registra en, la, en el Faz eh, Watch, ¿no? En el, en el puto reloj que tiene, ¿no? Me cago la en la linterna, ¿no? O sea, la linterna, ¿dónde cojones estaría? Vale, esto lo ha pillado. Dios. Se va a arrancar la cabeza, ¿no? La puta cara. Lol. Tampoco mal, ¿eh? Hermano, Don Paz, después de las drogas, está fatal, ¿eh? Lol. ¿Qué le pasó? Tuvo un problemita, campeón, a veces, Él se fue por la mala vida, Madre mía, ¿qué coño, ¿Qué coño? A ver, a Nintendo, ¿dónde está? O sea. And turn them on. They are Error. Play structures. Maldito Don Patch. Ok, no es mi amigo, me encanta. Eh, fucking maldito. Ey, hey, hey, aquí está el tirón, gente. Trata de acordarte dónde está eh, cada uno de los generadores. Si no, te va a costar un huevo encontrarlo después.